En esta unidad vamos a generar bibliografías, vamos a ver cómo es la previsualización de formatos en RedWord y cómo nos creamos un formato a medida. Cualquier gestor es una muy buena ayuda para crearnos listas de referencias y para citar en los trabajos y los artículos. RedWord tiene una base de datos con mil estilos de cita más o menos, no está realizada de forma colaborativa sino esta base de datos la realiza Redword pero es una muy buena guía y ayuda para ver cómo es cada tipo de fuente en cada formato, cómo, es la referencia, cómo debe ser la referencia de un libro, la, la bibliografía o la cita dentro del texto, la nota al pie. Vamos a ver también en esta unidad cómo crear bibliografías de carpetas y cómo nos creamos eh, un, un formato a medida a partir de un determinado formato. Podemos crearnos bibliografías. Desde esta pestaña, Bibliografías, es donde vamos a ver todo lo que acabamos de mencionar, crear bibliografías de una carpeta o de todas las referencias. Nos va a crear desde aquí de lo que tengamos a la vista. En este momento lo que tengo a la vista es la carpeta Alzheimer. Y nos va, pinchamos aquí a crearnos una lista de referencias de esta carpeta en el estilo de cita que yo elija. Así puedo ir probando y vemos cómo creamos una lista de referencias por orden alfabético ahora veamos el gestor de formatos bibliográficos, no vamos a ver formatear documento porque esto lo veremos en, en otra unidad se trataría de insertar citas en un documento y luego formatearlo el gestor de formatos bibliográficos nos sirve para crear unos, nuestros favoritos nuestros estilos favoritos para modificar la lista de estilos favoritos, que nos va a, apare, na, va a aparecer siempre en primer lugar. So, se trataría solamente de pasar desde, desde, esta, desde esta lista a la lista de favoritos y quitar y poner. La, también desde aquí de esta página podemos solicitar un formato bibliográfico nuevo, o modificar un formato bibliográfico que también lo podríamos hacer desde el editor de formatos bibliográficos ah, pero antes vamos a ver el visualizador de formatos bibliográficos que es la guía para ver cómo es en cada estilo, cada tipo de documento nos dice que para la muestra puede utilizar las referencias que tenemos en nuestra base de datos o no y vemos cómo va cambiando. En este caso está definido la bibliografía, la cita dentro del texto, el estilo MLA y la nota al pie. Por último, vamos a ver el editor de formatos bibliográficos. Desde aquí podríamos crearnos un nuevo formato bibliográfico desde cero, pero lo más frecuente es, desde un estilo, hacer algún tipo de modificación, que es lo que vamos a ver ahora. Elegimos un estilo. Decimos que ver y vemos cómo es el ajuste de la bibliografía por ejemplo si eh, va el, es, el espacio es doble cómo va la sangría, aquí está todo absolutamente definido también podemos mmm, ver eh, cómo, cómo, eh, cómo definimos la cita dentro del texto o la bibliografía desde aquí vamos a ver que podemos, por ejemplo, hacer algunos cambios. En este caso lo que voy a hacer es, el año de publicación, en, esta, en este estilo, que vemos que es numérico al principio, el año de publicación va detrás del título primario. En este caso es un artículo de revista, aquí está el año y el año va pues sin paréntesis destra, detrás de un punto bueno pues yo voy a poder voy a hacer algún tipo de cambio en el año podría hacer que el año fuera detrás de los autores y luego podemos añadir algún en este caso lo que vamos a hacer por ejemplo es añadir la url que nos aparezca siempre estamos definiendo el tipo de el tipo de documento genérico, es decir que aparezca aquí, el año lo voy a subir y que aparezca detrás del autor y también voy a hacer algún tipo, algún ligero cambio más que el año de publicación, que es lo que tengo señalado. Vaya con paréntesis y siga con paréntesis, antes del punto y coma. Y luego también los autores, el autor, voy a decir que vaya en negrita. He hecho bastantes cambios como muestra de cómo sería. Le doy a actualizar y voy viendo cómo va quedando. Aquí vemos todos los cambios que hemos ido haciendo. Bueno, pues con esto acabamos la unidad. Gracias.